Bienvenidos lectores una vez más a este que me han llamado un lector nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. El día de hoy... Este lunes vamos a iniciar un nuevo blog. Me gustaría comentarles que los vlogs de este mes van a ser un poco diferentes No van a ser blogs de lectura, sino blogs que van a tener una temática en cada video En este por ejemplo voy a ver películas de terror y les voy a dar mi opinión En algunos otros videos vamos a estar desarrollando otras temáticas Así que no siempre va a ser de libros, no siempre va a ser de películas Va a haber diferentes cosas y tal vez no sea un blog de una semana completa Completa. van a durar lo que necesite para yo poder lograr la meta de ese vídeo y bueno como ya lo dije hoy películas de terror pero no cualquier tipo de película de terror vamos a estar viendo una y luego mañana otra y pasado otra y así hasta que lleguemos al viernes de las películas que estuvieron nominadas en los premios Bram Stoker no sé si ustedes conocían esos premios si no les platico un poquito en 1987 se creó en Estados Unidos la Asociación de Escritores de Horror y al año siguiente, en 1988, crearon los Bram Stoker Awards para premiar a lo que se estaba haciendo en lo relacionado con el terror, con el horror y todas esas cositas. Principalmente le dan premios a lo relacionado con la literatura, pero también hay una categoría específica sobre screenplay, o el guión y es en la que yo me voy a centrar el día de hoy. A los premios no les gusta decir que celebran lo mejor de, sino sus los logros superiores. Creo que le llaman superior achievement a cada una de las categorías. Según ellos es lo que más resaltó. Durante el año y que ellos quieren premiar tal vez Ahorita no les voy a decir cuál fue el ganador Yo les voy a decir cuáles son los nominados de 2019 Porque creo que no han salido los nominados para las obras que se hicieron este año Tal vez porque el año todavía no acaba Los nominados del de Bram Stoker Award 2019 Fueron Ari Aster por Midsommar los hermanos Duffer por el capítulo 8 de la tercera temporada de Stranger Things Robert Eggers por The Lighthouse eh, Mike Flanagan por Doctor Sleep y Jordan Peele por Us Esas son las cinco nominaciones, cuatro son películas y una es una serie... bueno, un capítulo de una serie de televisión, así que eso va a ser lo que voy a estar viendo durante esta semana y ya al final ya que les platiqué sobre todas las películas, les voy a decir quién ganó. Así que no vayan a Google a checar quién ganó, no hagan trampa. Disfruten esta emoción conmigo. Algunas de esas películas ya las vi, pero yo, yo no me enojaría si las vuelvo a ver aquí con ustedes para compartir este momento íntimo durante, durante el camino a Halloween, porque de eso se trata, de convivir unos con otros, aquí de los que queremos y amamos el terror, porque a veces estamos solos. A veces no tenemos con quién hablar de estas cosas y pues está padre que haya una plataforma que nos permita de cierta forma conectar, conectar profundamente con, con estas obras que marcan, marcan la vida de cada uno. Los quiero. Y entonces, ahora vamos a checar qué me toca ver ahora. Aquí tengo este bonito ataúd que tiene adentro los nominados y cada día pues lo voy a estar... Sacudiendo, voy a estar sacudiendo el muerto para saber qué es lo que voy, voy a ver a ver, vamos a ver qué toca el día para que luego no digan vamos a sacar aquí un papelito y hoy me toca ver me toca ver mmm, salió Eggers por lo tanto me toca ver The House. esta película como ya les había dicho es una de las que ya vi, pero me emociona porque solamente la he visto una vez Y me acuerdo, yo estaba bien fumada, así que voy a ver ahorita cómo sale esta nueva aventura Ya puse la película, ya vamos en la primera toma, el barco en el agua Tengo aquí mi agua Y estas tostadas, osito, chicharrón de harina de trigo que compré en un Oxxo a $7.50 Así que esto va a ser lo que voy a estar comiendo mientras veo esta película, que no me acordaba que estaba en un ratio cuadrado, así que comencemos con el faro. I want a goddamn steak! I'm... If I had a steak, oh boy. Oh, a rare, a bloody steak. If I, if I had a steak, I would fuck it. You don't like me cooking? Oh, don't be such an old bitch! You're drunk! You don't know what you're talking. How can I possibly like the horseshit you fix a part of Winslow? Even any scantling of your soul is Winslow no more, but is now itself the sea. ¡Gracias! Mm -hmm. Bienvenidas otra vez Esta no es una película Para ver un domingo por la tarde <ríe> Creo que hay que estar en cierto mood En un mood muy específico Para poder ver esta película y disfrutarla Adecuadamente Porque la verdad es que la historia está bien retorcida No creo que sea una historia fácil de digerir Así que hay que tomársela con calma y pues tratar de dar reinterpretaciones me acuerdo que cuando se estrenó esta película me aventé horas y horas y horas de entrevistas en YouTube y entrevistas en diferentes blogs sí me acuerdo que en una entrevista le preguntaron a Robert que si significaba algo esta película y él dijo que sí para él había un significado muy explícito pero que no iba a decir cuál era el significado cada uno le podía dar el significado que quisiera y bueno, pues depende de nosotros tratar de darle un significado a todo este pedo. Obviamente hay como muchos, muchas formas de verlo, desde la mitología, desde la relación con los personajes, también desde diferentes temáticas, la, la masculinidad que se toca aquí, el significado homoerótico que podemos ver en algunas escenas. Entonces creo que es una película que da para mucho análisis y entiendo por qué está nominada dentro de esta categoría solamente he visto dos de la lista que había sido esta y Mitsumar. así, así, nada más escogiendo esas dos yo escogería Midsommar Y aunque esta me parece Básicamente una hermosa obra artística Por todos los aspectos técnicos También que eso conlleva No creo que sea por lo menos Una obra accesible para el público Y supongo yo que parte de un gran logro De una película de terror Es que también logre ser accesible Para el público ¿De qué te sirve ser una película Que la gente no va a querer ver Al final del día O no va a querer volver a, a visitar la historia, entonces yo sí creo que cuando se trata de premios la accesibilidad al público como obra tiene que estar presente y creo yo que Mitzomar logra mejor eso, a ver cuando me toca ver Mitzomar pero pues eso, eso es de Lighthouse, a mí me gusta, me gusta El Faro, me gusta hasta ahorita lo que he visto de Robert Eggers, que es la bruja y esta película, a mí me encanta el trabajo de investigación histórica que hace este señor, porque sus películas en realidad caen dentro de un drama histórico con algunas pizcas por ahí de aspectos eh, misteriosos y mitológicos que pues hasta ahora me ha gustado muchísimo, sé... Que su próxima película es sobre The Northman. Creo que es sobre Irlanda. Y va a salir Bjork. Así que eso me tiene bastante emocionado por el resultado de que vaya a salir. Hace algunos años también con el boom de la bruja se dijo que él iba a dirigir la nueva versión o la nueva reinterpretación. No sé en realidad qué voy a hacer de eh, Nosferatus. Así que creo que ese proyecto por ahí sigue. Y eso también me tiene feliz y entusiasmado por ver cómo se va Desenvolviendo Robert Ayers en esta industria Que hasta ahorita, por suerte, le han permitido hacer lo que él quiera De la forma en como él quiera No ha tenido ningún proyecto grande como para decir que lo han restringido En muchos aspectos, en cuestiones creativas Pero pues poco a poco Robert se está haciendo su nombre Dentro del de terror contemporáneo Y eso a mí me tiene muy feliz porque ha creado... Pues películas que por lo menos han dado de qué hablar y eso es bueno. Al final le guste o no al público, la verdad es que la crítica y los medios han hablado del de trabajo de Robert. Pero bueno, eso es lo que opino de forma general. Si ustedes ya vieron esta película, déjenme en los comentarios qué les pareció, cuál fue su parte favorita. Yo creo que mi parte favorita fue la de la escena que puse porque... Considero que esa es una buena película como para cuando vayas a hacer una audición Decir, mira, este es mi trabajo actoral Y Robert y William lo hacen excelente, increíble en esta película Y esa escena, aunque se muestra más el trabajo de William Pues también podemos ver ahí a un Robert tratando de seguirle al ritmo A este actorazo que literal se siente como una escena de una, de una eh, puesta teatral Así que... Sí, creo que esa sería mi escena favorita. Hay otros momentos que también me gustan, pero esa es la que más me, me gustó en esta segunda visión que le di a, a la película. Pero bueno, hoy lo vamos a dejar. Mañana veremos a ver con qué película sigo. Es momento de averiguar qué película me toca me toca ver hoy. Quedan cuatro opciones. Vamos a sacudir el muerto un poquito. Y vamos a sacar lo que viene siendo un papelito. Aster. <ríe> Ari Aster. O sea que me toca ver Midsommar. ya Primero me tocaron ver las dos que ya había visto. <ríe> Así que bueno, no importa. Ya todo lo que sigue va a ser una sorpresa. Pero bueno, hoy no tengo nada para comer. O algo por el estilo. Así que vamos a ver... Mitsumar, una de mis películas o si no es que mi película favorita de el año pasado Oigan, no les voy a mentir, hoy no ha sido el mejor día de la semana Así que espero que esta película me anime un poquito Ya sé que me gusta, pero esperemos que en esta revisada me haga sentir bien Good for her, pues Mitzomar, Mitzomar, qué gran película, sí se siente, sí se siente como una catarsis bien cabrona esta película, creo que lo logra mejor que su hermana que fue hereditary, el legado del diablo, creo que le pusieron en México, pero creo que está incluso mejor lograda que... Hereditary, porque no sé muy bien Cómo explicarlo, solo siento que Esta película, como lo decía ayer, sí es Más, no sé si accesible Si es la palabra, pero Sí es más palomera Por así decirlo Sí creo que la gente vería Una segunda vez esta en lugar De eh, El faro que vimos ayer, por ejemplo Porque esta sí tiene Algunos elementos que te hacen decir Qué interesante, de verdad Que te invitan a pensar pero que no se siente como un pensamiento tan denso como el que te podría llevar el faro. Así que no sé muy bien cómo explicar eso, pero a mí me encanta esta película, me encantan las actuaciones. Florence, Chef Kiss es perfecta en todo lo que haga, pero a mí en esta película me encanta lo que hace y cómo nos lleva por esta montaña rusa de emociones. Decía que era una película que te hace llegar a una catarsis bien cabrona y en gran parte todo es gracias al trabajo que hace Florence, desde la escena del grito con las otras chavas hasta esta última parte en donde ella está dejando salir todo lo que había acumulado poco a poco estando bajo las drogas es una película tan genial y de, me encanta su concepto desde el principio, que es lo que quería el director, mostrar que puede haber horror Frente a tus ojos El horror no siempre necesita estar Entre las sombras, en la oscuridad Como que ves como que no lo ves Aquí no, aquí te lo pone todo A full color Hoy no ocupé iluminarme con la tablet Porque la misma película Me iluminaba de lo brillante Que es, creo que la escena más terrorífica que ocurre frente a nosotros como espectador es la de los viejitos cuando llegan a su último ciclo y aunque hay otras escenas también sangrientas creo que esa es la secuencia más, más chocante porque nosotros sabemos lo que va a pasar pero creo que en su momento no nos esperábamos que nos fueran a enseñar todo tan gráficamente que es lo mismo que hizo Ari Aster en la película en su primera película cuando nos, nos enseña la cabeza de cierto personaje te gustaría que te mostraran eso, pero no estás seguro de si te lo van a enseñar hasta que ya lo tienes enfrente de ti. Así que eso me gusta. Y no lo hace en la primera escena. Con los viejitos vemos que caen, vemos la toma de lejos y después hay una escena súper cerquita con los restos de su cabeza. Así que estás como que sí, como que no, ¿qué está pasando? Entonces eso por parte del juego del director se me hace muy interesante. Ya entre más veces ves esta película te das cuenta de que los detalles vienen... Ocultos desde el, desde el principio La primera toma es una escena del, del mural que está en, en donde duermen Que es básicamente la historia que nos están a punto de contar Y luego va avanzando al principio Estamos en una noche oscura, en una noche de invierno Y la vamos a oponer a la temporada en la que vamos a pasar el resto de la película Que es el inicio del de verano un, un verano muy muy brillante por lo que vemos, entonces sí a mí Mar me encanta está en esta lista, genial, yo miren, le daría ahorita mi premio a esta película pero me hacen falta tres cositas por ver, ya vi Stranger Things pero honestamente no me acuerdo del capítulo 8 porque yo tengo todo mezclado soy de esas personas que ve la temporada el mismo día en el que la lanzan así que recuerdo más o menos qué pasa al final de la temporada pero no sé qué depende solamente del capítulo 8. Y bueno, Doctor Sueño y nosotros, esas esas no las he visto. Así que ya de aquí en adelante me esperan puras sorpresas. Pero sí, yo feliz con Mitzamar. La verdad es que sí me puso un poquito un poquito de buenas, aunque me recordó lo que me distanteó esta semana. Pero bueno, eso será para otro momento en la vida ya que yo lo haya superado. En fin, nos vemos mañana. Acabo de grabar un video Ya estoy pasando los archivos Y estoy cansado Así que voy a elegir Ya la película Que me toca ver ahorita mientras Yo creo que antes de dormir Mientras estoy cenando Y bueno, faltan ya tres cosas nada más Ahora sí ya viene lo que no he visto O de lo que no me acuerdo mucho Así que eso me tiene emocionado Vamos a sacar el papelito De aquí Y el día de hoy me toca ver Chan, chan, chan Peel oh, Peel Aquí está Jordan, Jordan Peel os, me toca ver el día de... Le tengo yo un miedo a esta película Porque Get Out No sé si terminó de gustarme Todavía, o sea, sí me acuerdo que la disfruté Pero yo decía, o sea, ni de pedo Es la obra Que nos están vendiendo Eso pensé de su primera película A ver, con esta cómo me va os. De Jordan, la verdad es que sí, sí me tiene emocionado, pero también, pero espero que, es, espero que esta sí me vuele la mente. Así como me decían que su primera película me la iba a volar. Basta de platiquita, vamos a ver la peliculita. Me voy a cenar, taquitos, mientras veo la película que ya acabo de comenzar. Hoy no voy a apagar la luz porque si no siento que me voy a quedar dormido, de verdad estoy cansado. Oye, oye, oye, oye, no, ¡suéltame! No, no, ¡Ah! No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, ¡Por favor, detente, detente! ¡Por favor, detente! Voy a la mitad de la película. Estoy realmente confundido, pero gratamente sorprendido. No sé qué acabo de ver, <risas> honestamente, pero sé que me gustó Aún así necesito tiempo para analizar la historia La primera vez que la veo, así que estoy como que con el shock inicial Algo que tengo que recalcar de esta película desde ya Son las actuaciones de todos, especialmente de la Lupita Que fue pues a la que más pudimos ver con esas expresiones Al principio no entendía, había algo con el personaje eh, de ella Que no me cuadraba Pero pues yo al final todo tiene sentido Entonces Aplauso para las actuaciones Y para Jordan Peele Por esa habilidad que tiene De mezclar comedia con cosas Medio spookies Esa <ríe> es una habilidad que Creo que pocos tienen y Jordan Peele lo sabe hacer muy bien. Digo, todo su background es comedia. Así que tiene la lógica que en estas películas, ya que está haciendo más como de terror, sci-fi, crítica social, se puede implementar bien por lo que está haciendo. Pero sí, estoy realmente sorprendido. el la ¿Cómo se puede decir? La, la agilidad de esta película. Es bastante buena y sabe crear tensión desde como los 20 minutos de que, empezó, de que empezó la película. Yo ya estaba pero tensionado hasta arriba. Otra cosa que se tiene que recalcar es la música de esta película porque la música ayuda muchísimo a crear una sensación de tensión y suspenso bastante interesante a lo largo de toda la música. Aparte de una combinación extraña, pero... Genial, que me recordó un poco a el disco de Childish Gambino. No me acuerdo cómo se llama el disco Awaken My Love, creo que se llama. Hay por ahí una canción que me recordó a, a la música que sale aquí. Pero, pues, wow. Me gustó más que Get Out, sí. Pero creo que esta no tiene el mensaje tan masticado como Get Out. Lo que no me gustó de Get Out es que todo estaba como muy in your face. Y estaba haciendo una crítica social directamente a tu cara y no te dejaba mucho como que la imaginación. Aquí sí siento que hay, no, tal vez no la imaginación, pero mucho análisis que se puede hacer entre líneas sobre la película. Y es lo que voy a empezar a investigar ahorita antes de dormir porque vaya que me dejó impresionado. Y entiendo por qué está nominada aquí como Superior Achievement en un guión, en un screenplay Pero bueno, la verdad es que sí estoy impactado Así que yo creo que por aquí lo voy a dejar el día de hoy Para ponerme ya a leer y ver videos de esos de final explicado, cosas por el estilo pero bueno, si ustedes ya vieron esta película, ¿qué les pareció? Curiosamente creo que esta película hizo menos revuelo que Get Out Por lo que eh, lo sentí cuando se estrenó la película De hecho ni siquiera me acuerdo que esta película se estrenará Por lo menos aquí en, en donde yo vivo Aún así, sigo yo, pero mira Impactada Queridos amigos, me apendejé bien feo en mi defensa es temprano, son las 5 de la mañana de un sábado y según yo estaba grabando ahorita que saqué el papelito de la película que me toca ver y no estaba grabando. Así que van a tener que creerme ahorita que les diga que la siguiente película es Doctor Sueño, porque eso es lo que salió. A fin de cuentas hoy es sábado, hoy plano terminar de ver la película y pues ahora el capítulo de la serie que me hacía falta de Stranger Things y bueno... Voy a proceder a ver Doctor Sueño Sé honestamente muy poco de esta película O mejor dicho, creo que sé cosas de la película Una es que es una secuela de El Resplandor de Stanley Kubrick La película que salió hace ya algunos años Y que obviamente también es una adaptación del de libro de Stephen King Doctor Sueño, que es una secuela a El Libro de El Resplandor Es lo único que sé sobre esta película y estuvo haciendo mucho ruido por eso Cuando se estrenó como se atreven a hacer una secuela de la película de Kubrick y la Shingai Que sabe que estoy un poco nervioso porque he escuchado críticas mixtas de la película todo eso, eso me llama la atención, yo en lo personal le tengo fe al director Mike Flanagan No sé si estoy pronunciando bien su apellido Pero bueno, a mí me gustó mucho lo que hizo este señor como director en... El, en la serie de La Maldición de Hill House de Netflix Que de hecho ya estamos a nada de que se estrene la segunda temporada A mí me gustó lo que hizo en la serie Y por eso pues le tengo un poco de fe ¿no? a este señor No voy a poner yo ahorita las manos en el fuego por, por Mikey Pero fe le tengo a este hombre Vamos a ver cómo resulta esta película He visto yo el resplandor la película de Stanley Kubrick si sí, hace años ¿Me acuerdo mucho? No ¿He leído yo el resplandor de Stephen King? Sí, hace años, ¿me acuerdo mucho? No, solamente me acuerdo bien clarito de la escena con los arbustos, no me acuerdo qué eran, pero que están persiguiendo a Annie, de ese se me acuerdo muy bien. Y bueno, son mis guías de referencia, si ¿Sí he visto el material original, he leído el material original, no me acuerdo mucho, así que Mike... Sorpréndeme papá, enséñame algo que me vaya a volar la mente, porque Oz lo logró. Yo no creía que nosotros fuera a lograrlo, pero lo logró. Así que vamos a ver cómo nos va con el doctor Aminir. Hoy tengo un cafecito, aún no hay comida, es muy temprano. Así que con el cafecito vamos a comenzar. ¡Qué dramática música! Para iniciar Espérense Ese niño Es el El que estuvo nominado al Oscar Oigan, ¿qué buscas? para empezar encima, ¿qué en su cabeza? Don't give me that look, bitch. A ver, es que no, a ver, es que no, yo se los decía, a mí me gustó el trabajo del Mike en la serie Y eso que tuvo la serie me lo está poniendo aquí y es La construcción de la tensión, no la construcción, como que va, la tensión va, va así Y luego de pronto ¡puf! explota Y... Esta escena del espejo Creo que es uno de los puntos de tensión En donde Hace pop Y yo aquí ya estoy pero mira Entretenido Ya terminé de ver la película Y me gustó Bastante, la verdad es que sí la disfruté La sentí como una película de aventura Más que película terrorífica Obviamente tenía sus momentos acá como de What the fuck is going on bitch Pero en general me gustó Y agradezco que el Mike No haya decidido imitar Lo que hizo Stanley Kubrick Tanto en la dirección Como en la fotografía Solamente sentí como que regresábamos El mismo set Pero pues el director era eh, diferente con una idea totalmente diferente así que sí lo sentí parte del mismo como que universo pero desde una perspectiva totalmente única que es la perspectiva de Mike y se siente la esencia de Mike como director y como escritor dentro de esta obra Fíjense, el Bram stopper sabe lo que hace porque creo que hay, hasta ahorita ha habido diversidad en las obras que han estado nominadas y eso lo aprecio bastante Es la mejor de las que he visto No lo no creo Al final les diré cuál es mi ranking De todo lo que estuve viendo Y pues también les voy a decir cuál es la película que ganó el premio No han ido a Google a buscar ¿Qué quedamos? Quedamos en que íbamos a compartir Un momento nosotros íntimo Entonces aquí seguimos Hermanos y hermanas y hermanes Eso es lo que me pareció la película Me quedé con algunas dudas al final Tengo que aceptarlo Me... ¿Me metió el gusanito de leer el libro? La verdad es que sí Mike, yo les dije que tenía fe Y el Mike no me decepcionó Así que con más pinches ganas Voy a ver la segunda temporada De La Maldición en Blyhouse, House no, Bly Mansion, no sé cómo se llama esa segunda temporada Pero con más ganas La voy, a ver, gracias Mike Pues ya vi yo Stranger Things, no les voy a mentir No grabé nada Porque lo vi acostado en mi cama ...con mi teléfono mientras estaba yo así de ladito un poco cansado... ...porque he estado editando toda la mañana. Pero ya lo vi. ¿Me gustó? Sí me gustó. Pero creo que la experiencia es diferente porque pues, es el final de una temporada de televisión. Así que siento que no pude disfrutar de lleno la historia aún así. Creo que por sí solo el episodio se puede ver y puedes decir tú... ...qué bueno está esto. La verdad es que sí está bien padre Visualmente es hermoso Es icónico Todo lo que pasa en el centro comercial Lo que pasa en, en la montañita En donde está el Dustin cantando con la Susie La verdad es que es un episodio bastante entretenido Tiene una mezcla muy buena entre Cosa spooky, terrorífica y comedia Que disfruté bastante No me acordaba yo que fuera tan divertida esta serie O por lo menos este último capítulo Y también tiene sus momentos como que sentimentales La verdad que sí abarca un rango amplio de emociones a lo largo del episodio Y eso me gustó El final, el speech final que se avienta Hooper No me gusta Porque a mí me caga Hooper Es de mis personajes menos favoritos O el menos favorito de Stranger Things Así que me caga Que hayamos terminado la temporada con un speech bonito de él Porque me gusta la relación que tiene con él lo que no me gusta es que con todos los demás sea una mierda de persona. Y que todo lo que haga le salga bien. Y que todo lo que haga se le aplauda. Me caga eso de Hooper. Creo que es el personaje menos realista de toda la pinche serie. Y mira que hay un monstruo que quiere matar nuestra dimensión. Espero ya las, las próximas temporadas. Si mal no recuerdo ya hay otras dos temporadas confirmadas. Si mal no recuerdo. Espero que tengamos el cast... Si sí, ya no como principales, por lo menos como invitados, porque los hermanos Dofer crearon una joya de la televisión, bueno, una joya del streaming. Eh, desde que salió la primera temporada, admiré mucho el trabajo que hicieron, me aventé todos los documentales y clips que habían salido durante ese primer año y se notaba que los tipos sabían... Eh, lo que querían hacer. Porque al principio todo estaba planeado para, para tres temporadas. Y creo que se nota. Obviamente, ni la 2 ni la 3 es tan icónica como la primera. Pero se sigue la misma vibra. Y eso a veces es difícil de mantener en una serie. Ya que vaya a durar cinco temporadas. Quién sabe. Porque yo sí he notado que muchas series. Después de la quinta temporada. Ya. ya no saben ni para dónde ir. Con tal de seguir manteniendo la historia. Esperemos que si si sí hay otras dos. Sean ya las últimas Y que Stranger Things termine siendo La serie tan icónica Que fue en la segunda mitad De los 2010 Que nos remontó a los 80 s Pero bueno, eso es Stranger Things Con eso, amiguitos, termino yo Mi semana viendo a los nominados Para el premio Bram Stoker 2019 De lo que se produjo en el año 2019 Y la verdad es que Disfruté todo muchísimo Hubo varios, bueno, estas las últimas dos películas que fueron una sorpresa para mí Porque honestamente esperaba muy poco <risa> Una, la de Oz Porque el trabajo previo del director y escritor no me había gustado Y la de Doctor Sueño Porque había escuchado críticas mixtas A pesar de que confío en el director Aún así yo tenía como mi Pues vamos a ver qué me ofreces Yo creo en T-Bitch Pero vamos a ver qué resultado me ofreces Y los dos me cerraron la boca Porque me sorprendió mucho su trabajo y ya que está todo dicho, una, déjenme en los comentarios si ya vieron estas películas, qué les parecieron, y dejen también el ranking que ustedes les pondrán. Y ahorita les voy a compartir el mío. Nos vamos a ir del número 5. En el número 5 yo puse The Lighthouse, porque, como les había comentado, creo que es la película que cuesta más trabajo ver en la que uno tendría que esforzarse más por mantenerse, ahí todo lo que dura la película, para poder salir bien de ella. Se requiere cierto mood específico para ver esta película y creo que es la que la hace menos... Menos eh, de verla varias veces, ¿cómo se dice eso? Rever. Revisitar, revisionar Es la que tiene menos ese factor Pues de que la puedas ver una y otra y otra vez Por eso está en mi número 5 Aunque a mí me parece que es una obra de arte bastante chida y bastante padre Como a lo que ya nos tiene acostumbrados Robert Egger En el número 4 puse Stranger Things La puse muy abajo porque siento que no la puedo juzgar Igual que las otras por el hecho de ser una serie y porque solamente estamos hablando de una fracción de un proyecto más grande. Se va a quedar en el 3 a pesar de que lo disfruté muchísimo, el aspecto visual, la comedia, todo lo que se maneja ahí me gustó de Stranger Things. En el puesto número 3 puse a Doctor Sueño. Doctor Sueño también fue algo que no me esperaba pues yo la mezcla de vampiros... Que succionan el alma, la energía, el resplandor o poderes mágicos Con algo de Inception No, no me esperaba yo que hubiera ese, ese tipo de cositas Creo que está muy bien logrado la, la última parte En donde van metiéndose de cabeza en cabeza Eso me gustó muchísimo Y en general la disfruté Se siente el estilo y la esencia de Mike dentro de la película Así que la puse en mi puesto número 3 En el número 2 esta es la que me pesa, pero ahí tiene que estar en mi cabeza. Y aquí en mi lista es Somar de Ari Aster. Yo desde que empecé este video le dije yo, esta película para mí era Chef Kiss el top. Ari Aster lo hace genial, lo ejecuta genial. Su screenplay, su guión está genial. Para mí todo lo que hace Ari Aster está genial, aunque tiene algunos cortos. Bastante fucked up desde mi punto de vista, pero Midsommar con flores protagonizándola, ese osito sexy, todo, todo en Midsommar a mí me gusta Y por eso está en mi puesto número 2 Ahora, obviamente, si ya sacaron cuentas, en el 1 puse os porque este sí me explotó la cabeza De esto yo no me esperaba mucho, prácticamente no me esperaba nada, pero... Desde como a los 15 minutos yo ya estaba con el hocico abierto, dudando en la existencia de todo, porque hasta el último minuto esta película te deja con la sensación de que chingados estoy viendo. Sí creo que la última mitad decae un poco en ritmo, pero... Creo que la historia lo ameritaba, porque ya era momento de dejarnos respirar un rato. Pero incluso en las últimas escenas, cuando vemos que la gente todavía sigue agarrada de la mano, pues es como de, que está, qué está? Jordan Peele, ¿qué está pasando aquí? Amigo, ¿qué significa esto, brother? Vas a hacer una segunda parte, vas a hacer una serie... No sé, quiero saber qué estás, qué estás planeando, qué está pasando por tu cabeza con la historia que nos contaste en esta película. Aparte, también le tenemos que dar el reconocimiento al director y al escritor porque, pues, está inmiscuyendo en todos los lugares que puede para dejar su. Su visión, su aire fresco dentro del género del de terror y la ciencia ficción. Recordemos que también es, creo que es productor de la nueva adaptación que están haciendo de la dimensión desconocida. Y tiene también por ahí sus manos, su pincelada artística puesta en diferentes proyectos. Así que eso también se le tiene que aplaudir a Jordan Peele. Y por eso la puse en mi número uno. Me duele que Mitzomar no esté arriba. Sí, pero... Pues creo que os se lo merece. Porque ya lo vieron cuando le estaba viendo. Yo estaba, pero acá yo no sabía ni qué pedo. Tardé varia, varios rato yo en procesar lo que había visto en esa película. Entonces sí, ese es mi ranking. Me gustaría que me comentaran el suyo en los comentarios. Si es que ya vieron todas estas películas. Y si no, obviamente todo está recomendado. Ahora, vamos a revelar ya el gran misterio. Y decirles quién ganó. En realidad, <risa> en los premios Bram Stoker 2019. La película ganadora, el screenplay ganador, el director ganador. Ahorita que dije él. No hay ninguna mujer nominada aquí. Y no me acuerdo si incluso yo llegué a ver una película de terror escrita por, por alguna mujer. Tengo que trabajar en eso. Pero el ganador fue Jordan Peele. Por el screenplay de Oz. Cuando yo vi ese resultado Cuando anunciaron a los ganadores Yo estaba cabronadísimo Porque yo de verdad quería que Mitchumar ganara este premio Pero ahora que ya vi todas las nominadas Me parece una decisión bastante lógica O sea, son la asociación de escritores de horror Ellos saben lo que hacen al momento de elegir sus ganadores Y pues yo no tengo que decir nada más que bien hecho Gracias por hacerme experimentar toda esta aventura a lo largo de la semana. Ahora sí, ya, lectores, para ya no divagar más, ya aquí estoy editando, llevo 33 minutos de video, este clip ya duró 11 minutos, entonces más de 40 si nos vamos a aventar. Vamos a dejarla por aquí. Espero que les haya gustado este video, espero que estén disfrutando de su camino a Halloween de este mes otoñal. Y recuerden, yo espero que tengan una horripilante semana y que vean una terrorífica película.